Y gente, esta vez vamos a una oportunidad de Among Us Es mi primera vez jugando No sé qué tal me vaya a ir Pero vamos a demostrar mostrar como se juega como impostor Vamos allá con la partida Me tocó con mi impostor y les voy a mostrar cómo es mi técnica para mí cómo juego yo como impostor Para poder así ganar lo... Bueno, vamos a ver que pasa en los 3 segundos para poder hacer... Para poder matar ¡Oh! ¡Más despacio! ¡Velocista! Y pues, vamos allá. Yo siempre voy por estos lados. No sé ustedes cómo jugarán. Yo siempre voy acá. Hago, tiempo que hago tareas. No sé, que voy viendo. Me voy por aquí, espero un rato. Ahí, como huevón. Espero un rato. A ver qué tal nos va. Así que, bueno, Vamos a ver, Acá a ver, vamos a vamos vamos vamos a vamos vamos a vamos a ver, vamos vamos a vamos a ver, vamos vamos a Bueno vamos a ver, a ver, vamos, Se mamó. Oh, no, es que... no, antes que que salió no, no, A ver, vamos a ver. Vamos a ver, a ver. no, A ver, a ver Aquí yo voy a votar a cualquiera a Si, que la ganamos Creo que la ganamos Si, ¡Sí, si, ganamos, si sí, votan No, ganamos, ganamos Si, loco, ganamos es pues, nuestra primera victoria, como impuesto Vamos a tapar ¡Maravillosa jugada! Bueno, nos encontramos en una partida, a ver qué tal nos da como impostor. A ver, vamos a ver. Es bien, entramos bueno. A ver... A ver, vamos a como impostor. A ver... ¡Uh, loco! Esto está súper rápido. Está súper rápido. Ajo que no me da tocar mi impostor así se ¿eh? Esto es porque... Estoy editando, seguramente. Me he editado porque no sé cuántas veces seguro me va a tocar, me parte de ganamos el primero vamos, vamos, vamos. Ah, cabrón muérete. muérete No, no, no, no, no, no, no, sí, no, no. Creo que me ilúe, ¿sí? no, no, no, ya, aquí. no, aquí, no, aquí, no, aquí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Creo que mi miedo, creo que si sí, me va a delatar, no sé, güey. Ajá, tengo miedo. Ajá. no sé qué pasó, güey. Sí. No sé ¿Qué pasó, pendejo? Y todo el sí. A no ver, sé qué pasó, no sé, güey. Bueno, vamos, vamos, vamos. Creo que va a votar, Creo que yo igual voy, voy a votar No me voy a votar, muy... No a ver. que que no sé cuántos quedan de putas. cinco quedan, a ver, uno quedan que un vamos a vamos a matar a vuelta, vamos que esperar los 30 a ver, como ya saben, hay que esperar siempre los 30 segundos para poder matar a alguien aquí estoy viendo a alguien, pero no sé de los que los 30 segundos, no sé wey vamos a esperar a estar como huevos que está gualeando por aquí me voy a parar empezaron hay que empezar porque aquí empezaron los 10 segundos. vamos a poder matar a ver vamos a ver por aquí cabrón ah por aquí cabrón ah aquí mmm aquí está aquí está no vamos a ver no va a perder no a perder a ver bueno bueno ahora así afuera, afuera. entonces si que sí wey vamos a estar ahorita este que mete que te muere loco no por aquí no hay aquí se que salir no. Uh, te asusto, te asusto No, loco Me vi el de ver, vamos a matarlo No, no podemos matar, loco Quedamos 30 segundos, no Ese güey ya me delató Ese pinche güey ya me delató ¿Está playa? ¿No lo pueden matar? No, creo que ya lo perdí <ríe> Qué idiota Ay, qué imbécil, en serio <ríe> A ver No, hay gente que me a matar, no hay gente. No ah, cabrón. No, que hice, loco. A ver, ¿qué pasó. Es naranja. Ah, no, si, sí, es naranja, Sí, es naranja. Sí, es naranja, güey. Si es, es naranja, A ver. Buah. me has hecho a perder. Ah, no, cabrón. Naranja soy yo, no. No, no, no, no, no, no, soy yo, no, yo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, es no, no, eso es no, chat, en Eso Eso no, no, no, no, no, no, no, Que no, a no, no, nada ya me jure creo eh, yo fui ah, vamos a votarme por mi sonito ya, ya me vieron <ríe> mi técnica no funciona en esto, bueno no me votaron cajón ah, <ríe> ah, bueno bueno esto fue todo, gracias que conseguí a de darle like y suscribirse, activar bueno, la campanita de buscar